Hola, hola, buenos días mis curlis. Um, este es un vídeo súper corto para que veáis cómo tengo ahora de largo. Eh, como veis llevo un afro año 60, me encanta, me encanta. Me he puesto mi super flor, es como Dorothy Dandridge, pero en plan afro power. Y nada, no se lo parece, decís que de nada, bienvenidos a septiembre y... Sí, lo sé. No estáis viendo vídeos míos porque tengo problemas de internet, pero ya sé que me repito mucho, pero lo estoy solucionando. Eh, si estáis viendo este vídeo, probablemente ya lo he solucionado. lo eh, Espero que sea pronto, pero los posts sí que ya habéis visto que he puesto unos posts ya que ya los podéis ver. Pero estoy haciendo un esfuerzo monumental, ¿vale? Así que hay que apreciarlo. Y ¿cómo lo vais a apreciar? Suscribiéndoos a mi página web a mi canal de YouTube Curly Mangue y, eh, no sé, dedos arriba, ¿vale? Para que veáis que estoy haciendo un buen trabajo. A los 10.000 y pico de visiones, muchas gracias por visionarme, muchas gracias, de verdad. Es que Curlymangue se agradece un mogollón que estéis apoyando a la muerte, ¿vale? Sé que os prometí que os voy a enseñar el proyecto que estoy haciendo aquí, en el continente africano, pero todavía está lloviendo, así que no puedo salir con la cámara ni con nada, pero en cuando pueda... Os enseño un poquito y a ver si me dais ideas, ¿vale? Así que aquí estamos en mi tienda Mis y Bolsos y Complementos, que ya sabéis que está en la calle Alcalde, que si estáis por Malabo podéis pues, venir a comprar, estamos de rebajas. Hemos hecho las primeras de agosto y ahora estamos las segundas rebajas, así que es oportunidad total. Y nada, un minuto de vídeo para ver si todos, si hubiera alguno, por favor. Y nada, eh, ¿qué más os tengo que decir? Hay que cuidar, se va vale, y ahora empieza septiembre, hay que empezar fuerte. Ya veis que estoy más delgada que se me ven hasta los huesos, pero aquí siempre me un montón porque el calor me, me, me, me, me hace que no coma mucho y hay mucho estrés porque tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Porque es mucha responsabilidad la que tengo ahora. Hay que están las cosas de mi madre adelante, mi vida adelante, eh, los proyectos que dejé en Occidente los tengo que seguir yo no adelante, o sea, que son muchas cosas, entonces, sí, siempre vengo aquí al gazo un montón, pero luego ya, en casa descansadiento un poquito, una recupera. Bueno, ya no somos tan jóvenes y no hay que pasarse tampoco, así que hago, sigo haciendo deporte, corro por las mañanas, hago yoga para mantenerme en forma. Así que eso es todo por hoy y nada, eh, celebrando siempre en mi cabello Afro, que estoy súper orgullosa de él, que me, me hace feliz, me hace feliz. Eh, en tres semanas llevo la peluca porque... Muchas veces no, muchas no tengo tiempo, llueve, pero hoy he dicho, me igual, aunque llueva no, yo tengo que ver mi pelo porque me encanta verme con él. Es que me da como power, sabes es como Sansón ¿sabes? ¿No? Yo cuando me veo mi afro digo, oh, Carmen, ¿sabes? Ese black power que tiene ese interior hay que sacarlo. Y nada, eh, pues eso. Eh, bienvenidas a septiembre. Os recibo con los brazos súper abiertos y os doy un súper abrazo. Y nada, a luchar, ¿vale? Que a luchar, que estamos aquí. Os voy a leer un pasaje de Buda, un segundo. Voy a leer un pasaje de Buda. Hola, mis curlings. Perdona, es que ha venido mi prima pequeña, entonces hemos estado charlando, además. Le pido unas pendientes súper chulos, unos pendientes africanos de bambú. Es vais a morir, no me los diga. Así que. Esto sí es la novedad de hoy. Ella también lleva su la una tarta ¿sabes? pero ya tiene mucho pelo, es una pasada. Jo. Con el alcance, bueno, vais a participar. Así que nada, os voy a dejar y nada, un besito y nos vemos hasta pronto. Recordar que para cuidarse el cabello lo más importante es no obsesionarse. Hay que cortarse las puntas de vez en cuando, eh, hidratárselo súper bien, eh, echar vitaminas al cabello, eh, dormir siempre con un pañuelo de seda o de raso, ¿vale? Para que el pelo no se corte en la parte de la zona de la frente y utiliza por favor mi aceite de resino de verdad que está en, mi, en, la, en la página web de curly man en la tienda hacéis cakes de amazon y compráis el aceite de resino para soroil eso te ha dejado así de bien y todos mis libros que son maravillosos así que nos vemos pronto y besito, os quiero y nada y ser poderosa